La importancia de vivir en el presente es ser consciente, es auto-observarse y observar el entorno, y fluir y ser flexible. Ser flexible internamente y ser flexible externamente, porque constantemente somos bombardeados por estímulos y estos estímulos nos pueden hacer perdernos. Es lo que pasa en la sociedad que vivimos, ¿no? Que no somos capaces por ahí de disfrutar lo que tenemos que ya estamos pensando en el modelo siguiente que, que es un poco a lo que nos, a lo que nos llevan ¿no? dentro de esta rueda en la que podemos estar de que, de que avanza, que avanza pero que parece que es como es como si fuera el hámster que está ahí ¿no? como que la, es muy cíclica la, la humanidad la, como, como repite los procesos ¿no? de, de guerra, de destrucción, de construcción pero el presente es lo que vale porque el pasado fue un presente. El presente es el presente. Aquí estoy respirando, hablando, pensando, siendo consciente. Y el futuro es un presente que va a venir. Pero ese futuro no lo voy a construir sin estar consciente en este presente. Ya tengo muchas ilusiones, imaginaciones, proyecciones para el futuro. Pero no no sirven de nada si me desconecto de, de la realidad que estoy viviendo ahora. Y para poder cambiar a ese futuro armonioso, donde estoy realizado en mi plenitud, no, no lo voy a conseguir si no lo estoy trabajando aquí y ahora. Entonces aquí y ahora busco la armonía, aquí y ahora busco la plenitud, aquí y ahora busco la, la paz interior, Aquí ahora busco la estabilidad emocional y, y poder ser flexible sobre todo. Ser flexible. A ver, no se puede ser feliz 24 horas, lo sabemos. Hay que saber sufrir para poder disfrutar de la felicidad. Y, y el mundo de los humanos es el sufrimiento. Pero podemos aprender el sufrimiento y podemos generar más felicidad. Porque tenemos las herramientas. Pero volvamos a lo artístico, ¿no? Uno puede tener pensamientos muy elevados, pero si no los trae a la tierra, no los materializa, no sirven para nada. Te lo digo porque soy una persona que tiene la capacidad de generar muchas ideas al mismo tiempo, pero por ahí materializar unas pocas. Entonces, doy gracias de poder materializar esas pocas, porque son las que me permiten hacer este trabajo que le da sentido a mi vida y que me dan ganas de vivir me dan ganas de, de seguir, de, dan ganas de, de conectar con gente que, no, que uno no conoce y de, y de hablar de cosas interesantes y de cómo poder crear lo nuevo que, que es lo que nos hace falta con muchos temas, el tema de la energía es fundamental de, de, de cómo salir de, de la rueda del hamster ¿no? que es la rueda del samsara que, bueno, no vamos a entrar en estos terrenos filosóficos, vamos a dejarlo ahí, entonces vuelvo al presente y en este presente creo algo que puede servir, puede no servir, pero por lo menos es recordar de, hey, aquí ahora estoy, no tanto en este, en este mundo imaginario o en ese futuro o en ese pasado. Porque la alienación de las ciudades es un poco esto, es no vivir en el presente, es estar en lo que piensa aquel, lo que piensa el otro, lo que la tele me dice, lo que el futuro va a ser. La vida es cambio. Nuestras emociones son cambiantes, nuestros cuerpos son cambiantes. Esto es un hecho innegable. Entonces, tenemos que ser capaces de aceptar que nuestros cuerpos cambian, que nos vamos haciendo más viejos. Podemos aceitar la máquina, hacer deporte, comer sano y tal. Es cuidarse, es pensar en a largo plazo. O sea, eso es pensar en el futuro de una manera consciente. Podemos darnos cuenta de que depende tal o cual situación que me viene del exterior, reacciono de tal forma y tal otra, y ahí me puedo decir, caramba, eh, tal cosa me generó ira, tal cosa me generó alegría, y lo que a ti te da ira, al otro le puede dar alegría, y lo que a ti te da alegría, al otro le puede dar ira. Todo sucede por algo, no existe la casualidad, por lo menos en mi en mi espacio de pensamiento la casualidad no existe, nada es casualidad.